tienes tu lugar y tienes que estar en todo, ¿no? O sea, completamente todo, ¿no? Pues realmente cuando trabajas para alguien, pues ves una parte de un restaurante, ¿no? Te dedicas a tu área, sabes que existen otras áreas, pero pues obviamente no te metes al 100 y hay otras personas encargadas de esto, porque te lo imaginas todo de una forma, pero al final no resulta. Nunca piensas en los detalles, ¿no? Y en otras situaciones, Dices, esto funciona así, así, así. Pero ya cuando empiezas que a tirar, que a montar, que esto, que el cliente, vas viendo ya como los detalles y dices, ay, no es tan fácil, ¿no? Hay que hacer esto, ¿no? O cómo hay que jalar gente, ¿no? O cómo le hago para que el personal también esté contento y me dure, ¿no? No, no esté, ay, pues ya, que se aburre y que se vaya, ¿no? Pues eres, son parte de un equipo y también habla de ti, ¿no? Cómo tratas a la gente. Entonces difícil, la experiencia es padre, realmente te vuelves otra vez un principiante en la cocina, ¿no? el tienes que dirigir, tienes que ver números, eh, realmente pues eres un líder, entonces también llevar a la gente, poder controlar, el tener como la tranquilidad para que el lugar funcione. Busco que realmente la gente regrese, ¿no? el ver a la gente contenta, yo creo que es lo que me impulsa. NIS Cocina es amor a la gente. Y bueno, y también mis papás, ¿no? El que. El verlos contentos y emocionados. Y yo creo que se esforzaron para que nosotros tuviéramos oportunidad. ¿no? Entonces está bien, padre, que me pregunten así: ¿de dónde eres? No, de Tepito. Ay, qué chingón! ¿no? A veces, mucha gente, muchas veces la gente se sorprende. Pero pues no hay que sorprenderse porque no somos los únicos, ¿no? Hay mucha gente de Tepito que son abogados, doctores. Y soy de aquí. O sea, de aquí como, aquí viví y de aquí soy lo que soy solamente es las ganas y el esfuerzo, ¿no? ¿Y quién está atrás de ti? Y la verdad me tocaron los padres super chingones.